Soy Kyle Fishman, uno de los vicecónsules aquí en la Embajada de Estados Unidos en Montevideo. Como tal vez ya saben, la Embajada está arrancando un proyecto importante de renovación y, por lo tanto, vamos a tener que cerrar esa entrada consular aquí por calle Charo. Les informamos que todos nuestros visitantes para servicios consulares van a tener que entrar por la entrada principal que queda por calle Laura Muller. Ahora les voy a mostrar dónde está. Les recordamos que nuestro personal de seguridad no puede guardar sus bolsas o dispositivos grandes como computadoras o tablets, así que es importante llevar con usted a la entrevista solamente los documentos necesarios, que en la gran mayoría de los casos para visas son un pasaporte y el papel con código de barras de confirmación. También les recordamos que la hora de la cita es la hora de entrada a la embajada y no de su entrevista con el cónsul. Así que para evitar la lluvia o el sol así, es importante llegar solamente a la hora de su cita, a la entrada. Muchísimas gracias y nos vemos en la embajada.